Bueno, vamos a retomar entonces. Eh, voy a poner la filmina donde era, donde estábamos. Igual va a ser... Queda muy poquito para, para, para ver hoy. Estuve... Recién volví la filmina porque tenía que... Este, mostrar la bibliografía nuevamente. Bien. Entonces... Eh, Acabamos de ver un ejemplo de una demostración por inducción en proposiciones. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo hago para definir cosas, funciones, predicados, lo que sea, funciones sobre propio Y como cualquier, sobre cualquier conjunto que está definido eh, recursivamente, uno puede hacer pruebas por inducción y definir cosas por recursión. Entonces, eso es lo, lo, lo que sigue, que es prácticamente lo, lo último que vamos a ver hoy. Repito ahí la definición de, de prop. Este, y entonces, gracias a eso, yo puedo dar definiciones, como decía, por recursión. Entonces, este es el teorema que no lo voy a demostrar, voy a demostrar solo una parte que dice que yo puedo definir funciones por recursión. Como cuando hacíamos una lista, hacíamos pattern matching y, y demostrábamos y definíamos funciones, ah, la defino para la lista vacía y la defino para x seguido de xs. Acá también puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo definir funciones, definiéndolas para los casos base y para los casos eh, recursivos. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Me dice que si yo tengo una función que me dice qué tengo que hacer con los átomos, H h que puse acá, y una función que me dice qué tengo que hacer cuando veo una proposición de la forma phi circulito psi donde acá circulito epsi, en realidad acá yo estoy mintiendo porque me está engañando la abreviatura tengo varias funciones tengo una función h conjunción eh, después lo voy a mostrar acá en la pizarra pero ustedes si sí lo pueden después se va a poder ver en el video si tengo funciones h conjunción, h disyunción y h implicación, si tengo funciones así, una para cada operador que está representado por ese circuito y esas esa, esa funciones h conjunción, h de disyunción y h implicación, me dicen qué hacer cuando ya tengo calculado, un, tengo un valor, para phi, y un valor para psi, y me dicen qué hacer con eso, entonces, eso me, me termina de dar la información que necesito para definir una función de todo prop en A. ¿Sí? Dicho, leyendo lo que está escrito acá en la filmina, si yo tengo estos datos, una función de los átomos en el conjunto A, y funciones una para cada colectivo binario, conjunción, disyunción e implicación, que van de A por A en A, entonces hay una única función que cumple F, que va de A, que cumple. Que en las en los atómicas está dada por la función, que, que, que el primer dato, y para calcular la función en Φ y psi tengo que hacer h sub i de los valores de f para phi y, y para psi. Para calcular f de phi o psi, tengo que aplicar la función h sub disyunción de los, va, de los valores que ya calculé para phi y psi y lo mismo para la multiplicación. O sea que esto es una definición. Acá hay cuatro casos. uno, para... uno para... Y otra conjunción. Bien. Entonces, eh, exactamente una. Hay una única función F que cumple con esto. Y lo que se puede hacer es que haya sumo una. Probar que existe es más complicado, y no, no viene el caso. Ahora, no lo vamos no a hacer porque no, no nos suma mucho. Eh, pero primero quiero que veamos un ejemplo, veamos un ejemplo de una ¿no? acción y después vamos a probar la, eh, la unicidad. Bueno, entonces, voy a tener una función... Eh, que es eh, solo los efectos prácticos de, de entender, que se llama grado. O sea, no es una noción como lógica es un invento. La grado de una propuesta está definida de esta manera. Tengo dos casos, solamente para atómica y para con binario. Entonces, el grado de N es N y el grado de voto es menos uno. Y acá el personaje misterioso eh, hace una aparición menos, también de, de manera misteriosa. Y el grado de fi circulito psi es el máximo de los grados de fi. Es por donde a tres casos de definición de phi, ¿sí? grado de Sí, me da el marco entre el lugar y lo mismo para la función y lo mismo para conjuntar eh, la línea. ¿sí? Es una definición recursiva muy natural. Como que yo he hecho introducción a los algoritmos, este tipo de definición no les debería sorprender para nada. Es ¿sí? como si teníamos bonita en un tipo y acá teníamos el tipo y pone algo más y acá tenía lista en la el, tipo, y acá tenía el el, el triangulito. Pero acá, la construcción del tipo pro, acá me pone dos cosas del mismo tipo: prop acá, prop acá, pro acá, y acá una cosita y. ¿Sí? Y como intuitivamente va. Eh, una, hola. Hola. Se está cortando. Eh, ¿Ahora ahora se me oye? ¿Estamos bien ahora? Bien. Eh, ¿Qué fue lo último que se escuchó? Eh, ¿Clara? ¿Estás por ahí? Sí, pero yo te escuché bien. Así que no te puedo decir. Ah, bárbaro. Bueno, eh, bueno, entonces retomo. Lo que estaba diciendo es que la, esta definición de grado no nos debería sorprender si es que eh, hicimos introducción al algoritmo y definimos cosas por recursión en listas. ¿sí? Para sacarle un poco el misterio, vamos a hacer un ejemplo. Eh, voy a tratar de calcular el grado de esta proposición que está acá. ¿Eh? Y me dice que, bueno, ahora, el grado de esta proposición, esta proposición, ¿de qué forma tiene? Tiene, paréntesis, algo, flechita, implica, otra proposición, cierro paréntesis. Entonces, este caso, el caso circulito, el caso circulito para el implica, me dice que esto es el máximo, grado de este pedazo de este pedazo ¿eh? ahora el grado de peos es 2 porque en el caso atómico están definidos ahí ¿eh? el grado de n es para escribirlo un poquitito más creo que se podría escribir ligeramente más claro acá la definición en vez de poner esa FI, ahí que está molestando, ¿no? eh, podríamos ponerlo así. Podríamos poner explícitamente así, a la fin a la, a la PN, en vez de poner que FI es igual a PN, bueno, ahí está, grado de PN me da N, grado de botón me da menos 1. Eh, el caso... Eh, grado, de, grado de P2 me da 2. Ahora calculemos el grado de esto, de P0 con función P3. Eso quiere decir que tengo que tomar, por el caso punticulito circulito, tengo que to tomar el máximo entre el grado de P0 y el grado de P3. Y ahora usando el caso atómico, el grado de P0 es 0, el grado de P3 es 3. Y ahora si tomo máximo, Máximo entre 0 y 3 me da 3, y el máximo entre 3 y 2 me da 3. Entonces, así se calcula, igual como si tuviéramos, hubiéramos definido una función por recursión en listas. Eh, ¿Pedro? Exactamente. Sí, sí, estoy viendo la pregunta. Perfecto. Eh, eh, exactamente, da, da por eso el grado, eh, grado de P2 da 2, porque está definido acá lo, lo, lo puse, puse algo que era equivalente a lo que había, pero acá está más claro grado de Pn es C. entonces el grado de P2 es 2 si alguna de estas fuera P9 entonces el resultado hubiese sido 9 entonces en conclusión tenemos una descripción como más fácil de lo que es esta función inventada, grado realmente me dice cuál es el subíndice más grande que aparece. ¿Eh? ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Es el mayor... Y menos uno si es que está voto si, es que, si es que está hecha solo de voto me da menos uno, que sería el caso raro, como le corresponde al personaje misterioso. Y... este y, y en caso contrario, que, que si aparece Alguna otra, algún otro átomo Entonces va a ser el mayor Índice de los que aparece este, bien Pero ahora, me gustaría poner A esta función eh, eh, En los términos del este, Del teorema anterior Del enunciado, ¿qué tiene que ver esto? Con este enunciado Bueno, entonces lo lo que estaríamos diciendo, lo que, lo que estoy diciendo yo, es que esta función definida recursivamente, que esté bien definida, y que me defina algo bien definido, algo eh, particular, he estado por el teorema anterior. O sea, el teorema anterior me asegura que definiciones escritas así tienen sentido. Entonces, pues, si yo quiero aplicar el teorema, tengo que saber quiénes son mis funciones h at, y h implica h conjunción y h disyunción. Entonces voy a decir cuáles son las funciones ahora eh, para la función grado. Voy a decir quiénes son las h. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones h para la función grado? Voy a borrar acá. que acá también voy a copiar la definición de grado acá. Entonces para el caso atómico, tenían que phi de Pn, era eh, phi de Pn es igual a n, phi de bottom es igual a menos 1. Y para el caso, el caso recursivo, el paso inductivo, caso recursivo, ah no, ya, ya le puse phi, ya, esto es grado. Grado de phi, circulito psi, es igual al máximo grado de phi, Grado D. Sí. Entonces tengo ahí la definición intuitiva, como la había escrito antes. ¿sí? Y ahora quiero eh, quiero ver quiénes son esas famosas H para grado. Para grado, ¿quiénes son las H? Y HAT me falta acá. ¿sí? Entonces, HAT. Se la ley de ahí. Es exactamente lo que dice ahí. Hat de phi es igual a n si phi es igual a pn. Y a menos 1 si phi es igual a bottom. Esa es la definición de H at. Para, es la HAT correspondiente a esta F. ¿sí? Y ahora, ¿cómo es H h circulito? H circulito, o sea, y acá voy a decir colectivamente cuál, cuánto vale H de conjunción, H de disyunción, H de implicación. H de circulito, y ahora, ojo con los tipos. Esto tiene que comer esta función grado, ¿de dónde a dónde va? Grado, que mi F va de prop en z en los enteros ¿Sí? entonces y H los h circulito iban me tomaban dos argumentos enteros y me tienen que devolver un entero ¿Sí? entonces acá me toma un n y un m enteros y me tiene que devolver un entero max entre N y N. Entonces si uno O una O une Toma esta, Estas H Y escribe y lee El enunciado del teorema Para eh, Estas H Me dice Existe una única F Que cumple el enunciado del teorema Va a decir el teorema el teorema de recursión dice que eh, existe una única F de prop en Z. tal que eh, f de phi es igual a n-1 si phi es igual a pn-1 si phi es igual a botón, y que f de phi Circulito, sí, es igual a máximo. Perdonen que estoy tapando, pero no, no tengo mal lugar. A lo que está acá. Máximo de... Eh, lo, voy a, lo voy a hacer un poco más abajo. Me parece que mejor. Máximo de... F de phi. F de psi. Y eso justamente es justamente la definición de grado. ¿Eh? Entonces, el teorema de recursión dice que existe una única F que va a cumplir con eso. Y bueno... Es la, grado, es la función grado Lo que me dice acá no, Leí la definición Estas propiedades es, lo que está, es la que está cumpliendo grado eh, Bien Entonces ahora Lo que quiero hacer Es demostrar Que la parte Voy a demostrar esta parte La unicidad eh, Voy a borrar esto vamos a demostrar que hay a lo sumo una función que cumple con, no con esto, sino con el enunciado general. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí bueno, probemos... La unicidad apenas se ve, pero bueno, en el teorema de recursión. Bueno, entonces, eh, quiero probar la unicidad. ¿Y cómo, cómo pruebo eso? O sea, pruebo de que... Si, hubiera, si, yo, si existieran dos funciones, o sea, supongamos que tengo f y g que cumplen con la conclusión general, entonces voy a probar que f y g son iguales. Entonces hago eso. Entonces supongamos que f y g cumplen con la conclusión. Este, es decir, que f de phi es igual a h at, o sea, fijadas h at y h circulito, para cada circulito, tengo que f satisface esto y g satisface esto también, ¿sí? esta propiedad 1, con, si phi pertenece a at, si phi es atómica, y, y además cumple con la otra propiedad, que f de phi circulito psi es igual a h circulito de f de phi, f de psi, para todas phi y psi en prop. Y lo mismo con la G. Y lo mismo con la G. G acá. Supongamos que valen estas dos cosas. O sea que G y F satisfacen, satisfacen la conclusión del teorema. ¿Sí? Supongamos. Entonces vamos a probar por inducción que son iguales. Entonces la prueba es por inducción. Vemos... F de phi es igual a g de phi para todo phi en pro. Eh, es decir, que la propiedad A de phi es que su valor en f, que el valor eh, de f y el valor de g coinciden. Entonces, ¿cómo hago para probar inducción Esta cosa. Primero tengo que verlo para atómica, y después lo tengo que ver para lo, lo, lo, las, las, los operadores binarios, ¿sí? Para las strings de la forma, paréntesis, fi, puntito, paréntesis, sí. De, sí, paréntesis, bien. Entonces, por inducción. Entonces esto lo hacemos por inducción. Entonces, primero, el caso base, para ver que esto vale para toda proposición, basta verlo para las atómicas y suponiendo que vale para φ y para psi, entonces vale para φ conjunción psi, para φ implica psi y para φ disyunción psi. Entonces, para atómicas, por uno vale. Porque como F cumple la conclusión del teorema de la recursión para atómica y G vale, entonces son iguales. Y para circulito, para circulito, comau, usó la hipótesis inductiva qué es la hipótesis inductiva que phi y psi cumplen. Es decir que, la hipótesis inductiva me dice que f de phi es igual a g de phi, y que f de psi es igual a g de psi. Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo escribo acá al lado. Entonces, quiero ver entonces que f de phi circulito psi es igual a g de fi circulito psi. Entonces, empiezo a escribir f de phi circulito psi es igual por el caso inductivo, este, es igual a h circulito, de, f de phi, f de psi, esto es que f cumple, f cumple con, el, con el, la conclusión del teorema, pero ahora, Esto es igual a h circulito de g de phi, g de psi por hipótesis inductiva. Y ahora... Esto de acá, H circulito de G de phi y G de psi, es igual a G de phi circulito psi. Porque G también cumple la conclusión del teorema. Apenas se ve. En conclusión, f de phi circulito psi es igual a g de phi circuito psi, y esto lo probamos suponiendo, solo suponiendo de que f de, phi, f de phi era igual a g de phi y f de psi era igual a g de psi, que era nuestra hipótesis inductiva. Entonces, son iguales por inducción. Bueno. <tose> Esto es prácticamente, casi prácticamente, todo lo que tenemos que aprender del de lenguaje de la lógica proposicional. Eh, después, en las próximas clases, vamos a ver, empezar a ver el significado. Vamos a hacer algunos jueguitos más sintácticos. O sea, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, trabajar con la forma de las proposiciones. Pero eh, esto es lo básico y con esto ya pueden arrancar a trabajar el práctico 1 que va a subir eh, Héctor, o que quizás ya lo vaya a subir. Bueno, nos vemos el miércoles.